Llevamos muchos años con esta gente gobernando, ya sabéis. Yo tengo la firme voluntad de que vamos a cambiar Madrid. Y creo que van a darnos números. Así que, lo vamos a conseguir. Buenos días. Apoyando a los médicos por séptima semana. Eh, ayer a la señora Ayuso la nombraron eh, alumna ilustre. Alumna ilustre, pero tiene la sanidad hecha unos torros. Con los centros de salud, algunos cerrados. Centro de atención primaria hecho unos torros. Colapsados, los hospitales colapsados. Lista de espera que son absolutamente indecentes. Centro de salud sin médicos, sin pediatras. Alumna ilustre, pero tiene... Eh, la educación pública echa unos zorros, en donde se está dando, se está haciendo suelo público a la concertada por 40 años. Alumna ilustre, pero tiene al sector del taxi en pie de guerra, con la VTC, que encima no pagan impuestos en España. Alumna ilustre, pero tiene a los vecinos de San Fernando de Henares en pie de guerra, porque el pueblo se cae eh, literalmente sobre sus pies. Bueno, pues en lugar de alumna ilustre, yo creo que es la liquidadora ilustre de los servicios públicos. Vamos a estar aquí, siempre, las veces que hagan falta, las semanas que hagan falta, para decir la sanidad pública. El consejero insiste en que cumplen todos los requisitos que pide el, el, el, el, el, el huelga, no sé sea, el, el consejero lo que tiene que hacer es negociar y llegar a un acuerdo con los médicos que están en huelga, que es una vergüenza que la ciudad de Madrid, la más rica de toda España, esté en esta situación con la sanidad pública que se cae, que se despedaza. Son unos liquidadores, son los responsables de esta situación y lo que tiene que hacer es tener voluntad de hacer política.